Llegué hasta ella para ver que era una estrella que brillaba y me enamoraba, hoy sigo apoyado en ella. En aquellos momentos cuando desesperaba me llegó lo imprevisto, era un cuento de hadas. Yo quería perderme de este mundo tan malo, pero llegó esa hada y se puso a mi lado y llegué hasta ella para ver que era una estrella que brillaba y me enamoraba hoy sigo apoyado en ella y me fui resurgiendo con más fuerza que nunca y me fuiste ayudando y el amor fue creciendo luego llega pandemias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 con más fuerza que nunca Y me fuiste ayudando Y el amor fue creciendo Luego llegan pandemias Causan separaciones Y sin querer los enfrían Todas las relaciones En aquellos momentos Cuando desesperaba Me llegó lo imprevisto Era un cuento de hadas